Vamos a resolver este juego dinámico encontrando el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Como vemos, en primer lugar elige el jugador 1 entre la alternativa A y B y en función de que haya hecho una cosa o la otra, el jugador 2 decide y opta entre X e Y. Los resultados a los que llegan son los que tenemos en la parte derecha del gráfico en función de que hayan elegido esas dos alternativas cada uno de ellos. Bien, la forma de resolverlo es por inducción hacia atrás. En primer lugar, resolvemos los subjuegos que quedan en la parte derecha del, del juego, es decir, cuando toca decidir al jugador número 2. En el subjuego superior, el jugador número 2 opta entre X e Y. Lógicamente, si se encuentra en esa tesitura, lo que ha de hacer es optar por la estrategia X, dado que le proporciona un pago 5, que es mayor que el pago 4 que obtiene optando por Y. Luego lo señalamos. A continuación, resolvemos el subjuego de la parte inferior, donde el jugador 2 igualmente elige entre X e Y y vemos que obtiene un mejor pago con X, puesto que tendría un pago de 3, que con Y, dado que en ese caso tendría un pago de 2. Continuamos viendo qué sería lo que haría el jugador 1. El jugador 1 opta entre A y B. Sabe que si opta por la estrategia A, a continuación el jugador 2 va a hacer X. Por consiguiente, el pago que va a tener es de 2. Mientras que si opta por la estrategia B... Como el jugador 2, ya hemos visto que iba a hacer X, tendría un pago de 3 al jugador 1. Luego su decisión es o gano 2 o gano 3. U opto por la estrategia A o opto por la estrategia B. Luego lo que hará será seguir la estrategia B. Por consiguiente, el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos ...del juego en su conjunto, sería que el jugador número 1 haría B... ...y el jugador número 2 haría X, tanto si está arriba como si está abajo. Es decir, el equilibrio de Nash perfecto en su juego será B, XX. Es importante no confundir este equilibrio con lo que va a ser el desarrollo del juego. El desarrollo del juego será que el jugador 1 hará B y el jugador 2 hará X... A continuación, pero el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos nos muestra lo que harían en cada uno de los posibles puntos en que tendrían que decidir. Luego el jugador 2 su estrategia es XX y la del jugador 1 es B, por eso es BXX.